Bien amigos, y para iniciar con la bendición de Dios este programa, vamos a pedir entonces la dirección de nuestro Dios. Así que allí donde están, les invito a tener una palabra de oración. Así que acompáñenos, por favor, inclinando cada uno de ustedes allí donde está su rostro. Oremos. Padre bueno y grande en misericordia que estás en los cielos, estamos inmensamente agradecidos por tus bendiciones. En esta hora, en este momento tan especial, Señor, queremos invitarte. Que estés acá en primer lugar con nosotros y que seas tú, Señor, el director en toda esta sesión que hoy va a iniciar. Señor, que el tema sea de gran bendición para cada uno de las personas que están acá y que nos escuchan. Padre Celestial, ayúdales y bendíceles a cada uno y que a través de este tema, Padre, podamos nosotros seguir creciendo y cuidando nuestra salud con tu dirección y tu bendición. Ayuda la Señora a todos en el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, les saluda su amiga y servidora Astrid de Canelo, médico jefe del Departamento de Salud del Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Hoy quiero compartir mi alegría con cada uno de ustedes, al saber que el pueblo adventista, a todo lo largo y ancho de la unión venezolana occidental, nos encontramos juntos, unánimes, estudiando los consejos sobre el régimen alimenticio. No es un secreto que constantemente los medios y las redes sociales nos bombardean con dietas mágicas, fabulosas, que nos prometen resultados inmediatos. Pero, ¿te has detenido a pensar cuál es la opinión de nuestro Dios sobre este punto? ¿Qué dice Él como Creador a nosotros, sus criaturas? ¿Cuál es el régimen alimenticio debido que debemos tomar? Si quieres saber la respuesta, quédate con nosotros, porque hoy estudiaremos la sección 4, titulada El régimen alimenticio debido. Y en labios del instrumento que Dios ha determinado para este encuentro, el doctor y pastor Leo Acosta Palma, Presidente del Hospital Adventista de Venezuela y coordinador del de Seminario Teológico Adventista de Venezuela nos va a conducir sobre este importante tema. Así que sean todos bienvenidos. ¿Qué tal amigas? Vamos a comentar la sección 4 del libro Régimen Alimenticio. Este capítulo realmente es bien interesante porque va a hablar de la base cómo debe ser la alimentación de cada uno de nosotros. Y comienza diciendo que debe ser el plan original. ¿Y quién hizo el plan original? Definitivamente fue Dios. Y la orden que él le dio a nuestra pareja edénica fue Todo árbol que da semillas y fruta será vuestro alimento Así que está muy fácil La alimentación era una alimentación vegana Y era semillas y frutas Inmediatamente uno se pudiera preguntar si eso realmente era lo mejor y definitivamente no hay ningún inconveniente. Ya vamos a estar hablando de los nutrientes y se darán cuenta que estas especificaciones cumplen con lo que debería ser nuestra dieta. Pero en esa alimentación original... No había intención de que ningún animal muriera. Así que no había chance para ingerir carnes. Ahora, uno pudiera pensar, bueno, pero esta señora es que no está en la onda, no está en, en, en el fitness. Pues miren, la cantidad de información que hay para decir que la carne particularmente la carne roja produce cáncer es muy abundante y esto a nivel internacional pero el año pasado la Organización Mundial de la Salud fue muy categórica al decir que las carnes procesadas están relacionadas con cáncer así que Información para que el que quiera tenerla respecto a cáncer e ingestión de carne está disponible. ¿Y qué cáncer produce? Produce cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de páncreas y cáncer de colon. Los tres, pues, realmente malos. Cualquier cáncer es malo. Así que, definitivamente. Estas ideas de la hermana White hace muchos años, la ciencia ha demostrado que realmente son buenas. Pero no está diciendo lo que Elena White dice está buena, está diciendo lo que Dios planeó estaba muy bueno, porque Dios no se equivoca. Ahora, si nosotros que tenemos la misma imagen de Dios... ¿Será recomendable esta dieta hoy? No tenga ninguna duda de eso. Hace algunos años se hizo un estudio de longevidad y lo hizo National Geographic, que no tiene nada que ver con la iglesia dentista, y consiguió que las personas con más longevidad en el mundo eran algunos asiáticos y eran los habitantes de Loma Linda, y ellos quisieron ver qué cosas tenían en común, y tenían tres cosas en común, eran vegetarianos, hacían ejercicio y eran religiosos, así que eh, estas tres cosas realmente te aseguran tener larga vida. El otro énfasis que hace la señora Guay, es que la alimentación debe ser lo más sencilla posible. Y sencilla, bueno, es que no te debes complicar mucho en la alta cocina. Ahora, nosotros quizás hacemos lo contrario. Si nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, a almorzar, a cenar, queremos ponerle un platillo especial, ojalá que él nunca lo haya visto, sofisticado, pero Elena de Guay dice que así no es. Es más, tiene una parte donde dice cómo se debe atender al invitado. Y simplemente lo que dice la comida más sencilla. Y que eso no vaya a alterar tu presupuesto. Es decir, si hago una comida que yo no tengo presupuestada va a alterar mi presupuesto. Ella dice, eso no se hace. Dale comida sencilla. Cuando vayas a un retiro, un picnic, llévate cosas sencillas y no te vas a estar preocupando que si tienes que hacer esto, lo otro. Naturalmente que sí recomienda eh, que por lo menos tengamos algunas comidas calientes en el día. Y bueno, creo que el hecho de que sea caliente no quiere decir que sea complicada, sino que definitivamente debe seguir siendo lo que estamos diciendo, sencillo. Así que señoras amas de casa, es una noticia buena, no cocinen cosas complicadas, sino todo lo contrario, cosas muy sencillas. Ahora miren, me llama mucho la atención que la escritora hace aseveraciones que el mundo científico hoy las reconoce. La siguiente parte en esta sección dice que la alimentación debe ser adecuada, pero eh, Escudero escribió cómo deben ser las leyes de la alimentación y debe ser completa completa significa que tenga todos los nutrientes es decir que tenga carbohidratos, esos carbohidratos deben ser complejos no refinados, que tenga grasa, lípidos y esos lípidos deberían ser de origen vegetal y que tenga proteínas, igual debe ser de origen vegetal, Pero además de eso, ser completa significa que tiene vitaminas, que tiene sales, minerales. Resulta de que todo eso se puede conseguir en la semillas y en las frutas. Las frutas son una fuente de vitamina indiscutible. Las frutas tienen carbohidratos complejos. Es decir, no es azúcar refinada. Si vemos por ejemplo los cereales, un cereal como la avena, la avena tiene todo lo que usted se imagina. Tiene proteínas, sí, tiene carbohidratos, sí, tiene grasas, sí, tiene, tiene de todo. Así que esas combinaciones de que ella nos está hablando, eh, cumple una ley, es completa. Debe ser suficiente suficiente se refiere a la cantidad de calorías que deberíamos recibir en el mundo hay hoy gente muy obesa peor tenemos obesidad infantil y la obesidad ocurre simplemente en la mayoría de los casos es por una ingesta de calorías mayor de la que nosotros comemos. Así que, la cosa es sencilla. Cómete la cantidad de calorías de acuerdo a tu peso. Y si ustedes no saben, una forma más o menos sencilla de saber cuál es la cantidad de calorías, agarre su estatura en metro, por ejemplo, un hombre de 1.70 el peso ideal debe estar alrededor de 70 kilos. Y la cantidad de calorías es multiplicar ese peso ideal por 30. Así que un hombre alto, fornido como este que estoy diciendo, unos 70, su ingesta de calorías debe ser alrededor de 2100 calorías. Pero si usted tiene un peso menor, una talla menor, obviamente, que debería comer menor, menos cantidad de calorías. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la suficiencia. Pero otra recomendación de escudero es que la dieta debe ser balanceada. ¿Qué significa la dieta balanceada? El 50% debe ser carbohidratos, de los que ya dijimos, complejos. El 30% deben ser grasa. y ya dijimos cuál era. Era grasa eh, de origen vegetal. Y el 15-20% deben ser proteínas. Así que no es necesario que usted esté desesperado por comer proteínas, porque la necesidad es realmente poco. Finalmente, voy a hablar de que debe ser adecuada. Así se llama el título o el subtítulo que habla Elena de Guay. Debe ser adecuada. ¿Adecuada qué? Al momento fisiológico que se vive, no es lo mismo alimentar a un niño recién nacido que alimentar a un anciano. No es lo mismo alimentar a un anciano que alimentar a una persona que es un deportista. No es lo mismo alimentar a un escolar 10, 11 años que un adulto. Ahora, fíjense ustedes esto. ¿Será que nosotros estamos pendientes de eso? La respuesta es no, porque Piense un momentico en su casa. Usted sirve comida ahí a todo el mundo le pone un plato. Pero el plato del niño es más chiquito, no a lo mejor come más que los adultos. Y eso lo hacemos así como, eh, eh, como, que, como que no importa. Entonces la dieta debe ser adecuada al momento fisiológico que estamos viviendo. En la última parte habla de cómo es la alimentación en los diferentes países. Es muy sencillo, debe ser igual, original, sencilla y adecuada. Ahora, ¿por qué eh, ella habla de los diferentes países? Porque obviamente que las estaciones pueden cambiar de un país a otro y las frutas, se, ya, se habla de frutas de cosecha es que las frutas se dan en algún momento entonces por supuesto si usted vive en un país y usted come mango es venezolano, come mango a lo mejor usted se va para otro país y no hay mango bueno, Dios va a proveer los alimentos las frutas y las semillas que usted en ese sitio va a conseguir y simplemente es usar lo que allí tiene y usted va a estar bien alimentado. Ojalá que este consejo que nos da Elena de Guay en esta sección la podamos utilizar para tener una mejor alimentación y eso nos lleva a tener una mejor salud. ¿Qué tal te pareció el programa del día de hoy? A mí me encantó, estuvo buenísimo. Sería genial que tu alimento fuera tu medicina y tu medicina fuera tu alimento. Durante estos 15 días, comparte alimentos saludables con familiares y amigos. Tómate fotos, súbele a las redes sociales utilizando el hashtag Quiero Vivir sano y Feliz. Muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos el día de hoy en nuestra transmisión y le invitamos a nuestro próximo encuentro el 30 de abril, donde estaremos aprendiendo acerca de la fisiología del sistema digestivo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Chao! Muy bien, qué maravillosos temas hemos escuchado hoy. Ahora te invito que donde estás, inclines tu rostro, que vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por todo este conocimiento que nos has regalado. Sabemos, mi Dios, que Tú deseas que tengamos una buena salud. Que podamos aprender a cuidar nuestro templo de la mejor manera. Por eso, mi Dios, pedimos que nos des fuerza, que nos des voluntad y que nos des constancia para poder de esta manera lograr este objetivo. Queremos que a partir de este momento tú nos puedas transformar, que nos puedas ayudar a reafirmar estos buenos hábitos en nuestra vida y que en cada momento nosotros podamos sentir tu mano poderosa a nuestro lado ayudándonos a avanzar en este camino. Que cada momento, Señor, podamos también ayudar y compartir a otras personas, a nuestra familia, para que todos podamos gozar de una buena salud. Que estos consejos perduren en el tiempo y en nuestro corazón. Y que en cada momento nosotros podamos sentir tu mano poderosa ayudándonos a reafirmar esto en nuestra vida. Agradecemos mi Dios por este conocimiento y queremos que tú puedas bendecir a cada una de las personas que participaron hoy. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.